Filosofía tan básica, chiste... Hoy estamos aquí reivindicando el Día Mundial del Veganismo que se celebra internacionalmente todos los unos de noviembre conmemorando la fundación de la primera sociedad vegana por Donald Watson en Inglaterra en el año 1944. Este año es un día festivo para nosotros eh, porque vemos cómo el movimiento por los derechos de los animales crece cada, cada día alrededor del mundo, cada vez somos más los millones de personas que optamos por el veganismo, este estilo de vida ético que consiste en no dañar a los demás animales, en tener en cuenta sus derechos en nuestra vida cotidiana con pequeños gestos que significan muy poco para nosotros y que significan la vida para los demás animales. Eh, desde Igualdad Animal queremos eh, celebrar este día y pedirle a todo el mundo que dé este paso en favor de los derechos animales uniéndose a esta nueva filosofía de vida que reclama un mundo más justo para nosotros, un mundo donde la violencia hacia los animales ...pase a formar parte del pasado, un mundo donde nadie se ha considerado como algo, como una mercancía que poder explotar y donde en definitiva todos creemos un mundo más justo para todos y todas, independientemente de nuestra raza, de nuestro sexo, de nuestra especie. Cada vez tenemos más personas que nos escriben, que nos hacen preguntas sobre cómo dar los primeros pasos, cómo me hago vegano, cómo sustituyo este producto o el otro, con qué ropa me puedo vestir para no utilizar pieles de animales. Esto nos está está indicando que la conciencia sobre el respeto y la consideración que merecen los animales es algo que va en auge que es constante lo vemos además no solamente aquí en el estado español sino que es algo de lo que tenemos constancia que está ocurriendo en todos los países del mundo el otro día leía que en los estados unidos las estadísticas hablan de siete millones y medio ya de, de personas que, que son veganas en europa el crecimiento también es a un ritmo muy parecido tenemos casos como el de Alemania o Italia, donde el número de veganos ya es un número importante y esperemos que, que esto solo sea el comienzo de, de un camino que esperamos que, que sea corto y fructífero. sin ningún